randero, mírese que está ahí nah, guarda, ese se llama Alfredo Flores ¿de dónde eres tú hijo? ¿Ah? a ver, micrófono, a ver, ¿de dónde? San Juan de los Morros ah, de San Juan de los Morros, este es San Juan de los Morros Alfredo Flores, cantante Ángel Páez, el arpa, maestro arpista Julio Piña, en el cuatro Carlos Piña, en el bajista y Miguel Páez, el maraquero el flaco Miguel, ¿Te parece a Trevilín ajá, Alfredo, ¿qué vas a cantar?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 Con la voz de Alfredo Flores, el parrandero Alfa Maestro. De luceros desfila sobre el negro que luego ama. Camino de la ramada, gorda naoviar pa llanera, cantador de la parranda, maraquero del corrío horizontes, se pierde por la sabana, abierta de par en par. Lleva mi la las son lindas, rebotan con la reata del cantar, y un colibrí de horizontes, se pierde por la sabana, abierta de par en par. delirios blancos cuando sale el premedal que la brisa del palmar corre sobre mi cantar hacia la sabana íngrima por eso mi copla íntima por ese delirios blancos cuando sale el premedal Para volver a empezar Tratando de mejorar Buscando de calcular Que no me falte ni sobre En esta vida de pobre Pero rica de esperanzas Para volver a empezar Un aplauso para Alfredo Escobar Ven acá hijo Ven acá hijo mío Alfredo y mira cómo estaban, aparecieron los niños y las niñas del sombrero y de Guárico. ¿Dónde va usted camarita con ese avío que usted lleva avío usted lleva avío compadre epa catire ¿Ah, usted se parece como al catire, catire maizanta ah de Guayabal ¿eres tú? de Guayabal son ustedes puro veguero chamo, epa mira, me hiciste acordar de mi hijo Hugo, cuando era chiquito así como tú usaba un liquilique así y cantaba ¿y ¿eh? ¿Qué más vas a cantar ¿Tienes otra por ahí? No. A ver, otra. A ver. Ah. Ajá. Del Festival Quita Pesares. Sí. Que Quita se viene Pesare. realizando aquí en Huaygo hace ya aproximadamente 20, 29 Ajá. años. Ok. Y ellos fueron parte, pues, de esta... De ¿Y el, 20 de... el también? Sí, ella, aquí tiene el cantante, él es arpista. Ah, ¿tú eres arpista? cuenta cuentacuentos. ¿Y por qué no lo pones ahí el cual arpa, chico? Dale, arpa, cámara, ¿está el maraquero ¡Vivan los niños! Póngase a bio por ahí, ¿vas a cantar otra? ¿No tienes otra ahí, chico? ¿Te sabes una sola? No puede ser ¿Cuál otra te sabe? A ver, acuérdate de otra, chico A ver, eh... de calabozo? ¿No te la sabes? ¿Cuál te sabe? ¿Fiesta en el Orza? Eh, ¿Cuál es otra? ¿Y tú? ¿Tú eres qué? Maraquero, ¿Qué vas a cantar entonces? Vamos a darle chance a este... ¿Cuál quieres cantar? ¿Ah? Que te olvidaron todas ¿Ah? ¿Y tú? Can ¿Tú cantas también? Ah, este arpista ¿Y tú, negra? Joropera ¿Ah? ¿Qué? Ah, una obra de teatro ¿Y qué papel haces tú en la obra de teatro? ¿Tú, tú sola? A ver, hazla pues Ah, no pena, vamos ¿Cuál es la obra? Pero con micrófono o sin micrófono a ver, sin, sin, sin micrófono, correcto. Atención, obra de teatro. tiempo sin hablarte Ya sabes El tiempo consume Apura En el silencio Ni una voz se escucha Tus ojos siguen siendo un morichal manso Tu rostro los estero Tu aura El alba Pero tu vida un becerro sin madre ¡Ay, mi abuelita! La que el tiempo Marcó su pelo Y al caminar Las arrugas ¡Eres en mí la más sabiduría! La que regaba Con el rocío de la experiencia ¡Eres el canto de la vida! La expresión máxima Del afecto ¿De su infancia? Yo no sé Pero de la mía lo más íntimo, sabía secar mis lágrimas, <risa> reír cuando me consentía y recogerme cuando caía. Sí, su amor, su corazón era tan inmenso que podía dormir dentro de él. Un achicoche, un achicoche, duerma mi niño. Que Na No sé si era mi madre o mi abuela la que me dormía. Eso sí, no le faltaba su guayoyo y a mí el corazón de la arepa me daba cuando la troja estaba... En... La leche me da la ripa. Ese rolito se lo voy a hacer. ¿Y ¿Cómo te llamas, Negra linda. Glorimar González. Glorimar es un artista de primera línea, una estrella, como también lo es Alfredo que nos cantó ese ese, ese corrido. Ese corrido lo, lo grabó Eneas Perdomo Eneas Perdomo lo canta Y lo canta perfecto este niño ¿De cuántos años que tiene? Nueve ¿Y tú tienes cuánto? Once años muchacha Pero eres una actriz Una artista completa Tiene todo Primero que nada Alma Amor Dios te bendiga Hay que apoyar todo esto Todos nosotros La cultura Tú eres de dónde vives tú en el socorro En el socorro Ya no adentro Llanerita, llanerita, llanerita mía Dios te bendiga muchacha Allá llegó la misión cultura No ha llegado Debería estar la misión cultura en todas partes No ha llegado el socorro Ministro Héctor Soto Le pido que vaya por el socorro Que dé una vuelta con el gobernador eh, eh, tienen allá actividades culturales en la escuela, ¿tú estudias en qué escuela? en la escuela NER 497 queda si si Ah, bueno, hay que apoyar más la cultura por todas esas escuelas, William, vamos vamos a recorrer todos estos pueblos miren, miren yo le voy a decir algo ante noche eh, eh, lo, lo, los poderes creadores del pueblo son infinitos, decía Aquiles Nazoa y estos niños y niñas son geniales esa es la patria nueva Que ya, es la, ya se levanta como, como el maíz Cuando se levanta el maíz, así están ustedes Son como el maíz que se levanta La siembra que se levanta, la patria que se levanta Ustedes son el futuro Tú verás, chachita Tú verás, con el favor de Dios, así será Lo que nosotros no vamos a ver Yo no voy a ver lo que tú vas a ver Ve, la patria completa, grande ¿Eh? Y tus hijos, ¡Ah! el, el 2100 estarán tus hijos y tú todavía por ahí, el 2060. Ya nosotros seremos sabanas seremos viento, seremos recuerdo. ¿eh? Pero ustedes verán la patria. Mientras tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es echar el resto para que ustedes tengan patria grande y buena. Ahora nos van a cantar. ¿sí? Yo les decía que anoche, antenoche, vi una parte de la película Zamora. Casi todos actores venezolanos Y extraordinaria película, ya la vamos a ver pronto Pronto lanzaremos Zamora Cabalga de nuevo Tierras y Hombres Libres, tremenda película Hecha en la Villa del Cine Cine venezolano ¿Eh? guión De Luis Brito García Dirección, nada más ni nada menos Que de Román Chalbó Ese gran dramaturgo venezolano Ya la vamos a ver en pocos días Estará al aire, en el sombrero habrá que pasarla Zamora Cabalgando de nuevo. Mira, vamos a oír pues hasta el arpista ese que es uno chiquitico que hay por ahí.